Continuar, tamaño del, mostrar su, idioma de la, idioma, texto a voz, cambiar, fila 1 de 5, idioma del texto, menú desplegable, idioma de las voces, menú desplegable, menú desplegable español, español, es, seleccionado, idioma del, te, mos, tamaño del, te, mostrar, tamaño del texto, 125%, 125%, continuar, botón, Estableciendo conexión con tu cuenta. estableciendo conexión con tu cuenta. Estableciendo conexión con tu cuenta. Campaña. Botón 1 de 6. Conviértete en una leyenda. Conocimiento, venid conmigo. Debemos ser testigos de esto todos juntos. ¿La evidencia? Tienes miedo, como todos nosotros, pero acaso. No, estoy triste de que se haya llegado a este punto. ¿Empezamos? Asustarte. Tu valentía y creatividad nos inspiraron a solicitar tu ayuda. Nuestro mundo está bajo ataque. ¡Está siendo devorado! Y es un peligro que solo tú puedes prevenir. Cada segundo cuenta nos prestarás tu ayuda. Gracias. Ahora da un paso adelante, valiente héroe, y únete a nosotros. Va a ser un segundo, pero tú. ¡Agárrate algo! Te doy la bienvenida. Me temo que tenemos mucho que pedirte. Héroe. 1 de 10, héroe. 2 de 10, héroe. 3 de 10, héroe. Héroe. 7 de 10, Botón vista, héroe. Héroe, héroe. Héroe, héroe, héroe. 5 de 10, héroe, 10 de, héroe. héroe, héroe, héroe, héroe, 10, héroe, héroe, 4 de 10, héroe, 9 de 10, botón vista, héroe, héroe, héroe, héroe, héroe. campaña, seleccionar partida, pantalla, partida, Alangua de 80, y cargando, se ha perdido la conexión, cargando. Cargando. ¡Hola! Espero que te encuentres bien. Ese tipo de viaje siempre me pone el estómago del revés. Gracias por tener el coraje de venir. Soy Clara Vides Soy acción. Y yo soy conocimiento. Ojalá nos hubiéramos conocido en diferentes circunstancias. Pero este mundo está bajo ataque y necesitamos tu ayuda. Unas criaturas terribles conocidas como Piglins han emergido de su ardiente hogar. Y su intención es conquistar esta tierra pacífica y a todas las criaturas. Necesitamos tu ayuda para que eso no suceda. Pero no te preocupes, no te faltará ayuda. Contempla. Siempre quise decir. <risa> te presentamos. <¡Rígalos! risa> Tocando las melodías correctas con este laúd, los ayudantes recogerán tus recursos, los protegerán para ti y construirán lo que necesites. En este caso, quema las llamas de la creación. Las llamas invocarán a tus amigos para que luchen a tu lado. Los golems nos ayudaron a crear el mundo superior y ahora te ayudarán a defenderlo. Y por último, pero no menos importante, este es el estandarte del coraje. Álzalo bien arriba y el mundo entero vendrá en tu ayuda. El hambre de los piglins es insaciable. Ya se han establecido en el mundo superior. Y si no los detenemos, lo devorarán todo. No preparamos a las criaturas de nuestro mundo para este día. Pero creemos que tú sí Por serás Por eso capaz. te hemos llamado. Eres nuestra única esperanza. No tenemos mucho tiempo, pero creo que el suficiente para enseñarte un par de cosas sobre estas herramientas. No se sabe a qué te enfrentarás en el mundo superior ahora que los piglins han accedido a él. Cuanto antes domines estas herramientas, mejor. Dirígete a acción y comenzaremos. Bien, ahora pongámonos manos a la obra. El mundo superior está lleno de recursos que puedes recolectar para ayudarte en la lucha contra los piglins. Y ahí es donde entran los ayudantes. Toca la melodía correcta en tu laúd y ellos recolectarán cualquier cosa para ti. Comencemos tocando la melodía para recoger madera. Dirígete a donde está acción y usa tu laúd para recolectar algo de piedra. la melodía para recoger piedra. Ya tienes los recursos que necesitas. Ese es el primer paso. El segundo paso es tocar la melodía que inspirará a los ayudantes a construir lo que necesitas. ¿Eh? ¡Construye unas escaleras para que puedas subir y unirte a mí! ¡Bien hecho! Las escaleras te van a ahorrar mucho tiempo ahí fuera las llamas de la creación se usan para llamar a tus amigos a la batalla. El desplazuli es lo que mantiene esas llamas encendidas. Coge unas cuantas de ese cofre e interpreta una melodía de generador. Ahora, encendamos esas llamas. Usa las melodías generadoras para llamar a los golems que has conocido antes. Te invocarán a tus aliados. Llámalos. Llama a tus aliados. ¡Genial! Los golems son nuevos en la batalla, pero se reunirán detrás de ti. Usa el estandarte del coraje para traerme a tus amigos. Nuevo por tu valentía. Nos sentimos honrados de tenerte como al. Estaremos contigo en cada paso del camino. Cargando. Alangua de 80 y cargando. Sea conexión restablecida. Cargando. Cargando. Nuestro mundo. Nos encantaría presentarte como es debido, pero hay una aldea que necesita tu ayuda. Por favor, ve allí. Tienes una brújula y un mapa. Úsalos para asegurarte de que vas en la dirección correcta. Te hemos proporcionado algunos recursos iniciales, pero recuerda que los ayudantes pueden reunir más por ti mientras avanzas. Los ayudantes ocupados son ayudantes felices. ¡Date prisa! ¡Los piglins son implacables! Tony, Recent. Alangua de 81 ha marcado el bioma, Style bold, Océano, Style. Alangua de 81 ha marcado, Style bold, Aldea, Style. Tony, ...recentrar... botón y recentrar. Tony, recentrar. Renar a esos bichejos rosas. ¡Rápido, rápido! ¡Deshazte de todos los piglins! No olvides construir generadores para llamar a tus aliados a la pelea. La pislazuli que los piglins dejaron caer sirve para impulsar tus generadores. Recoge la y para mantener el fuego vivo. El peligro inmediato ha cesado, pero la aldea está devastada. Los piglins han destrozado la fuente. Una cabaña de carpintero reparará las estructuras cercanas. Pon a los ayudantes a trabajar para que te construyan una. Tienes las herramientas para reparar la fuente rota. Si no tiene suficiente madera o piedra, consigue más. Llueve de nuevo. Los piglins están preparando un ataque contra otra aldea. No hay tiempo que perder. Los aldeanos te necesitan. Recuerda que el mapa y la brújula te mostrarán el camino.